Hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí está el primer video para ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente en KT5 con Alexi, Rabito uh -huh. y Gohan. Oye que estamos en el aire! Oh, ¡Que sí! Es ¡No! es ¡Estamos subidos! ¡Bájense, sucias! <risa> ¿Qué ¿Toma ¿Toma? no, sucias! No, ¡Quítese! <risa> ah, ¿Por qué todos me caen encima, sucias! ¡A su madre! ¡Oye, sobrevivimos! ¡Hemos sobrevivido, sí! Todos le caemos encima a Gohan. <risa> oh, no. Ya estoy harto de ser un colchón. Bueno chicos, lo he traído a una mega rampa. Uy, Uy, oye, lindo. pues, el camino es por aquí, ¿no? Es por Público aquí. Así que todo. ¿What? ¡Rabito! What? ¡Corre! Ah, ¡Corre! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Ala! aguanta, aguanta! ¿Y ¡Qué nos tubo? metimos que no. estoy viendo muchos colores! Ah, ah, <risa> ¡La leche ah, acaba ah, de explotar! Ah, Hostia. pero ¿cómo? No sé, no sé, ahí se lo sé, ¿vale? bro! La... Hay oh. tubos. Sí, ¡Hola! Sí, sí, sí. hey, ¡Rabito que te doy un empujón, bro ¡Hola! Sí, a ti no. también! ¡No te no, quedo con el Gohan, en casquerosidad! Quedé como un tonto anoche! ¡Vamos de nuevo! Por el tubo este de los colores, espiletico. Y me vuelvo a caer mal. Oh, oh, soy sí. oh. en primer lugar, papu! ¿Cómo que en primer oh. lugar? Yo ya me he pasado el tubo. No, pues, no, el, el, el, no. A ti te, tú eres un master pasando tubos, ¿verdad? <risa> <Descansa>. <risa> todo tipo de tuba. A ver si pueden pasar, si estoy aquí A ver, ahí voy, ahí voy, quítate, sucia No, no puedes pasar, no puedes, okay. oye Oye, soy Gohan. como el duende que guarda el puente, no pueden pasar Cojan. Empujando, estoy empujando! ¡Hala, ah, ah, pero con calma, con calma, chicos! ¡Juntos chicos, juntos pasamos! Aguante, ¿me pueden dar la vuelta? Que quiero ir de primero que no, que no, yeah. que no, que, que yo quería ir de primero. Espérate que hay pelotas. ¡Hay pelotas! ¡No! ¡El Alexis está tocando el público! ¡Buscas ¡Hay muchas, hay no, muchas no, pelotas, no, no, no, chicos! ¡Hola, rabito! ¡Los rabitos no me pegues, sucia! Bro, que ah, no entiendo espacio que me ¡Hostia! ¡Las pelotas! Ya estamos empotrados! ¡En cagadísimos ¡Vamos! ¡Hay un árbol! vamos ¡Vamos! Ah. O sea, acabo de estrellar con él. Genial. Me desempotran, no, porfa Oye oh, no. Pero Pero que, sí, es que el Gohan que está, El Gohan no nos va seguir... pasando Bro, que me estoy cayendo y no me puedo recuperar Me oh, está llevando el miedo Que ya nos quedamos aquí Oh, no, Dios, ya reaparezco no quedo, Nos atoramos Reaparezco también Bueno, lo intentamos Oye, ¿a ti qué te pasó, Gohan? <ríe> es que me, me trabé en el camino y me morí No, mi pana Bueno, aquí voy yendo yo no, el primero. ¿Por qué? ¿Seguro? El primero, ahora sí, exactamente. Se había buqueado esto. Uy, uy, uy, corre, corre, corre. ¡Dale, gameplay! ¿No? ¡Hay pero, que avanzar! Pero, ¡Pero Rabito, con calma, mi pana! No, no, mi pana, hay que llegar primero, porque si no, no las sucias, también ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen las sucias. Voy <risa> de tercero, ayer les caigo. Bro, que, ¿Sí? que las pelotas aquí están obstruyendo el paso. Pues hay que ver. Pero, <risa> el Alexi agarra las pelotas de frente bro! Ay, espérate, espérate, ¡No, espérate ido, me, me estoy chocando, me estoy chocando oh. Oh, Espera, que ¿Es, es imposible avanzar si está este maldito árbol aquí rabito. Ale... Pero rodealo, rodealo, Alexi No puedo, soy muy gordo, soy muy gordo Mucho peso, no hemos hecho gargis en siglos Juan, ¡Oh, ¿qué me hiciste? Me has no. dejado atascado de nuevo, no, sucio me atascado Vamos, vamos, sí. vamos, vamos Te pudo, te pudo He salido y Alexi ya viene o no What the fuck, ¿Qué pasó? Uh. Estoy disfrutando todo esto Que no puedo pasar Ahorita estoy uh. atascado Soy yo <risa> Mira, a ver, a ver, a ver a ver Pero qué, ver, ¿qué no? está pasando aquí Vamos a ver Gohan, hay que eliminar, hay que eliminar carga, loco ¡Oh, ah, no! ¡No! Okay, okay. ¿Dónde están los otros sucio? ¡Ven para Hola. acá! ¡Ven para Hola. acá! Imbécil. Ah, toma! No, ¡Espera! Yo era buena gente. ¡Qué buena gente! Si han dado explotando todos los vehículos. Yo me voy a ir primero. Se va a poner interesante. ¡Eh! ¡Que el rabito se me pasó, sucio! Ah. Toma! ¡No mi vehículo! Ah, ¡Mi vehículo! ¡Me quedé caminando! ¡El roto es mío! No, no, no, yo voy a reparecer. rabito no puede ganar esto. Eso vamos. te pasa por tramposo Ostras, a ver sí, nuevo, Si Rabito va de primero, no creo que hay que preocuparse porque es un manco, se cae solito ¿sí? ¡Hola! ¡Hola! No sé cómo lo sabes, pero me siento vendido. Verdad, es verdad. verdad. A ver, me organizo aquí. Es que estos vehículos están muy difíciles de organizar. Vamos, vamos, oh. vamos. ¡Oh Dios! <c debate> ¡Oh, Dios! ¡Estoy atorado otra vez! ¡Vale, vale, oh, vale! Sí. vale cielo santo. ¡Me he pasado! ¡Me he pasado la zona del árbol! ¡Maldito árbol, te he vencido! ¡Oh, cielo santo! ¡Ahí voy! ¡Ahí les voy, San Pedro! ¿Dónde están? Okay, okay, okay, baja, baja, baja, baja, baja, baja okay, ¡Que estoy cerca de Robito! ¡Te alcanzo. alcanzo! ¡A ver, paso Mira. la zona del árbol! ¡Me voy por aquí! ¡Hay pelotas! Y no. sí, me estrellé Hola, babu ¿Cómo están? No noのSC, estさん, es que me me caigo Hola, hola, hola, hola cuidadito, con cuidadito. ¿Dónde están, chicos? Que no los veo Estamos todavía abajo Ostras, más abajo Baja Fer, hostia, ahí voy, ahí voy No, es que este vehículo no anda Es, es imposible, sein... me acabo de quedar atorado ¿Cómo que atorado? Ver, no puedo subir no, Yo te desatoro, yo te desatoro, mi pana No me desatores, es que yo me desatoro solito Ahí voy No, no, no te que... veo, te veo Oye, ¿por qué que... me tiraste todas esas pelotas? No, no, no voy a quedar encajado <risa> No, mi pana, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pana? Yo te ayudo mi... es... Hola, aquí estoy Hola, mi pana Yo te ayudo, si ¿sí tengo la mejor solución de la historia Ya está, Bro. caminando eh, eh, Por favor, ¿me ¿nos pueden ayudar? Oh, my God. nos tocó caminar Gracias mi pana. por tu camión Pero no A ver, a ver, Adiós. en mi camión En mi camión te bajas no, no, oh, adiós Yo la solución te play what? No manches, pero es? no tenía que explotarlo Rabito, porque explotaste <risa> mi camión ¿Qué? mi camión Era la mejor solución para detener a la Alex Ya, pero no ladrón. tenías que dañar sí, sí. Mi vehículo Embustero bro, bro, bro, bro, no me pegues que te saco la navaja, mira, mira A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado que, trae, que el problema viene trae de barrio. La trae, eh. la, trae la pelea Juan igual, Juan Que te one lincho, one. que te lincho, eh, que Juan igual, Juan igual, Juan Que no le sabes al estilo neutro. Ven, ven, ven, ven. Mira, mira, eso lo aprendí. el latan. ¿Cómo el latan, a ver, a ver, a uh. ver. Loco, pero es que estamos... está ahí. No. Skeletor. <risa> <risa> <risa> <risa> Aleti, hola, hola mi señor Play, traidor, traidor. Ay, Cómo no, que no, traidor? La, que, que idiota. Cómo cojan? Que el rabito me mató. El rabito no. es un imbécil. Al rabito hay que pasarle el vehículo por encima. ¿no? Porque así, ¿no? que pasen. Menos mal, tascada, tascada. No, no, no es que no quieras que no pasemos. Es que no puedes pasar, tonto. Oh, vamos, mierda. Todos Alexi, sí, ten cuidado. Hay un cementerio de vehículos ahí en el árbol. Sí, ya lo estoy esquivando. Es que no, no has visto las habilidades ninja que me carro. Hola, hola, hola. Ay, me cuide más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te quedes, vamos Uy, necesito un empujón, un pequeño empujón, por favor Adiós ¿No quieres que te ayude? Si sí, sí, yo también estoy atorado aquí ¿Sabes que también tengo atorado? ¿Qué? No, Se El lucía. que tengo aquí, Correa ¡No, <risa> no. <risa> ah, ¡Me caigo! espérate ¡Aleti! Férate, ¡Fuerza, fuerza, Oye, espera. fuerza! espera, esto es bueno fuerza. Mientras no todo bien Vamos, vamos, vamos ¿Y el Gohan? que le pasa un salto ¡Ostras! ¡Se sí, sí. una paloma, bro! ¡Mira cómo vuelo! Gente, uh. están en una vía residencial, así que tienen que reducir la velocidad, por favor Yo soy yo soy el vigilante ¡Hola, Rabito! ¡Qué vigilante! Que, ¿Qué vigilante? Ay, oye, para! No. ¡No! ¡Me acabo de, de, de, de estrellar! Okay. ¡Yo les ayudo! Oye, ¡Por ahora favor, atropellen sí. al Rabito! ¡Atrope... ¡Ah! No. ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Dónde está el sucio? ¡Ven para acá, sucio! No. ¡Ahí está! ¡Ahí está el, el sucio! ¡Es que se escapa! Sí. ¡Se escapa no. Ay, no, pero eres imbécil sí. Ay, aquí está la ah, meta Oh, no por eres, Dios ah, Oh, corre. por Dios, me lo paso Me lo he pasado ¡Oh, no! eh, Ganador Manco Me sucia Sí, porque andabas matando a todo el Mira, mundo no, no me importa haber perdido Si sí, Rabito perdió, todo ¿Está, está bien para Rabito, sucio no. Bueno, Menos no fui el último